Felipe Ariño es un profesor de español, es franco, español o hispano-francés. Bueno, era profesor de español. ¿eh? Bueno. Ya no lo estoy. <risa> pues yo soy, he sido profesor de inglés en secundaria y primaria 25 años en escuelas. Madre mía. Licenciado en filología inglesa. Y Felipe es, uh, se declara, él, no es que sea un homosexual. Es homosexual y vive el mensaje de Cristo que es... Para él la fuente de alegría después de, de haber vivido a veces sin el mensaje de Cristo y, y fuente de verdad. Y, y nada, y ahora nos olvidaremos un poco de Facebook. Veo que aquí hay algunas personas, pero... Um, y nos centraremos tú y yo a conversar, ¿vale? Mucho um, um, gusto. Bueno, ve tomándote que aquí las, las cosas que te sirven están muy buenas. Y... Esta noche tienes una, una cena con, con... con el café Yucat. Es una cena de despedida Ajá. después de la aventura con una A mayúscula que hemos vivido pues, hace dos días en, en Santa Ana y que ha armado tanto jaleo. ¿Te esperabas esta repercusión mediática? Me la esperaba en Francia para, el, para la aprobación de la, de la ley del matrimonio para todos en Francia, pero no en España. Y es que la verdad es que no tiene mucha lógica la cosa, sí que el café, bueno la, la charla en No Temo hace un año, en enero del 2015 ya tuvo repercusión, pero, pero pues uh, yo creo que no sé, ha sido no un accidente, pero un poco ilógico, una lógica sobrenatural que, que armó este, este escándalo. Lo has provocado un poco a posta. No, no yo no soy un provocador. Ha salido en todos los periódicos de España y has tenido la policía, el parlamento ha hecho una declaración sobre ti. 20, 23 teles, 60 periodistas, 16.000 euros de, gastados para la seguridad y eso pues la cabeza, la, el, el parlamento, se, se ha armado algo pero increíble y a base de qué, porque nadie me conocía, a base de la virginidad que es el gran tabú de, nuestra, de nuestro mundo y a base también de la virginidad pero propuesta a todos a, y a todas específicamente a, a las personas duraderamente homosexuales y eso fue yo creo el, el motivo de... Pues, de de contestación, porque, bueno, que yo me expresara no era, no era grave, para nada grave, me hubieran dejado si hubiera hablado pues, de mi homosexualidad y de mi fe, pero sin decir, sin llamar a la castidad para todos. O sea, contestaba. Pero una propuesta, no una obligación, una como dice el Papa Francisco, la verdad se propone Exacto. y ella misma atrae. ¿no? Exacto, pero yo creo que los tabúes mm son la virginidad y la creencia en la verdad universal, única, que es Cristo, porque la gente ya no cree en una verdad única y piensa que, pues, puesto que es universal, pues se impone. Pues no, yo propongo y, y además vivo, obedezco a lo que sugiere la Iglesia a las personas. Sí, pero tú, tú ya hombres. no eres virgen, supongo. Bueno, uh, es que... La... Yo tampoco. Es que somos Pero pecadores, yo... sí. somos pecadores. Pero todos están volviendo volver a empezar, ¿no? Sí, renovar los deseos. ¿no? No, no. La virginidad la encuentras con el sacramento de confesión. confesión. Uh -huh. ah. Y también, bueno, yo siempre sigo pecador y la virginidad la encontraremos arriba, arriba con Cristo. Uh -huh. Solos, solo podemos apuntar la virginidad. Pero claro, no es, no es una pretensión. Yo estoy hablando de continencia como una decisión, pero no como una propiedad o algo que me... que, que, que sea como un, un diploma, algo pues ya, ya parado. Hablabas de la humildad en la charla, de que pureza sin humildad Has no es pureza. La, la charla? No, pero leí tus, tus blogs y tal. Sí. La charla no la he escuchado todavía y además no sé si está grabada completa. Sí. Pero publiqué algún artículo... Sobre ti, basado en nuestra conversación por Facebook la noche antes de cuando viajabas y también uh, leyendo tu blog. Uh, decías que el Padre Pío lo recordaba. Uh, humildad y pureza de corazón, las dos costos. Exacto. La, no, la como una me medalla, no como una medalla. No como una medalla, ¿No? sino ¿Mm? como un camino de humildad pero que, que es el mejor para una persona que no se puede casar o que no puede pretender al sacerdocio entiendes? Aunque, cuidado, aunque dentro del matrimonio la castidad no se entiende. La castidad la gente no la entiende. La castidad es para dentro del matrimonio y para afuera. Es, es eh, una virtud universal claro. la castidad. Pero la forma de la castidad sí. que se pide a las personas o divorciadas y vueltas a casar o a las personas duraderamente homosexuales, pues no, no es la continencia. O sea. El, la renuncia también a la genitalidad, al sentimiento nervioso, a, a cierto tipo de ternura, a sí, sí. la pareja. A mí me ha ayudado muchísimo conocerte. Porque mi situación es distinta a la tuya. Yo no soy homosexual, aunque hablas de que homosexual, heterosexual, es un engaño estas palabras. Probablemente. Pero <coughs> que yo sepa, no soy homosexual. Um, pero he estado casado, eh, divorciado, pero eh, tengo también, porque lo solicité, una nulidad, porque había un motivo canónica de mi matrimonio que fue eh, breve. Y, eh, por tanto, mmm, la castidad yo también mmm, la deseo vivir en continencia, siguiendo el mensaje de Cristo y la enseñanza de la iglesia. ¿no? Es que... uno es pero he encontrado fuerza en tu testimonio. Yo creo que tu testimonio es brutal, brutal. Habla a todos, <risa> habla a todos, incluso al hombre casado, porque sí, sí, él sí. tiene que vivir en ciertos momentos la continuidad. Habla a los viudos, mi padre es viudo ahora, y pues estamos viviendo el mismo camino. Habla a los jóvenes que todavía no nos han juntado, no tienen pareja. Hablo a, a las personas enfermas, a los célibes, a los sacerdotes. O sea, es, es un mensaje universal también porque no solo yo lo vivo, yo, es una exigencia que yo tengo que vivir, sino que además es, uh, es un llamamiento para todos, para todos, un llamamiento de felicidad. Porque bueno, si no quieres vivir la continencia, pues te alejas de tu camino y de tu, de tu finalmente de tu condición actual o sea, el sindicato o el matrimonio la, o la pareja um, has dicho que algunos obispos no te reciben tan bien como el obispo de Barcelona en Francia sin embargo y me ha alegrado mucho oírlo, decirlo ¿eh? uh, sin embargo y me ha alegrado mucho decirlo que lo digas perdón uh, sí el obispo de Lourdes el, el único porque tuvo eso es muy bonito porque en Lourdes ha estado y está la Virgen sí. Lo mismo que Fátima, ya hablaremos de esto enseguida. Pero ¿qué pasa con los obispos de Francia? por pues, España también. Pues tienen miedo, no saben lo que opinar mm. de, de, de la homosexualidad. Yo creo que hay, hay miedo a la fama, de homofobia. Uh, yo creo que también hay asuntos de dinero, porque pues si se si sabe que un obispo está en contra del matrimonio homosexual la ataca pero durante muchísimo tiempo lo mismo ocurre para, para los políticos es que lo, los medios lo registran todo y hasta hace cinco años que se aprobó la ley bueno va, va a hacer no cinco años cuatro cuatro años que se aprobó la ley del matrimonio para todos pero cuando un político está en un plató de tele pues le, le sacan la, la los recuerdos y su pasado de oposición al matrimonio homosexual o sea, no, no es una cuestión así sí. uh, que se olvida porque la gente, ella, no olvida no ha entendido la oposición contra, en contra del matrimonio homosexual y además quiere vengarse, y esta sí. venganza yo digo que se van a servir y se sirven ya de la homosexualidad que queda como un asunto irresuelto uh, se sirven de la homosexualidad para atacar a la gente y a atacar a la iglesia y, y por eso yo creo que la, hay un temor por parte de, de los obispos porque no saben defenderse, porque no, ignoran muchas cosas de la homosexualidad y también yo creo que a veces la justifican al menos como un fenómeno privado que podría vivirse y que lo, lo que plantaría un problema, sería solo la politización y la visibilidad pública de la homosexualidad, pero no entienden que ya en privado la homosexualidad ya es, ya es un problema, ya es un miedo, una sí. condición, pues que no, que no es simple. Que no es simple. Um, <coughs> hablábamos de Lourdes, hablábamos de, yo he hablado de Fátima, eh, y tú dijiste en la charla y ahora que eh, a la gente no le gusta oír hablar de virginidad, lo has dicho hace un momento, y de Cristo como verdad absoluta, ¿no? Eh, bien, yo quería ligar esto eh, con Fátima, estamos en el centenario de Fátima. Benedicto XVI, Pablo VI en el 67, Benedicto XVI en el 2010, Juan Pablo II, en 1982, creo que fue. Uh, Confluyen sus mensajes en que, y Benedicto decía, dentro de siete años, vayámoslo preparando, el centenario de Fátima, en que casi, lo estaba leyendo hoy, es una última oportunidad, en palabras de Benedicto, porque en Fátima se propone, y lo propone la Madre de Dios, y comentaba a alguien... Dios no va a despreciar a su madre, la madre de Dios ofrece um, el culto a su corazón inmaculado y pide que se rece el rosario, se haga oración, mucha, mucha, mucha penitencia por los pecadores. Si no oímos este mensaje, parecen indicar, pues no sabemos lo que puede pasar, porque Dios tiene un colmo de paciencia, no, no, no hablo de ira, pero hablo de que, de que ya puesto nos ha dado todos los medios. Um, ¿Tú has pensado sobre Lourdes, Fátima, la Virgen el Centenario o es una cosa que ahora yo te digo y no, no habías pensado demasiado, el me, mensaje te, de la Virgen? Me mm. interesó muchísimo por uh, el fin de los tiempos, mm. los novísimos tiempos, porque claro, los novísimos, los sí. novísimos porque el, la, la homosexualidad, que es un miedo a la diferencia de sexos, es la, el fundamento de, de la humanidad, pues uh, es como un barómetro de, de, del mundo, un barómetro de la iglesia también. Y, y claro. Vete tomando si quieres, ¿no? <risa> para que puedas seguir hablando. ¿no? Ah, pero ya <risa> <risa> tengo bastante vale, vale, vale. para hablar. Um, lo de la virginidad, de la, de la preparación de la humanidad a esta llegada de Cristo. Final, para todos. Eso sí que me llama la atención, porque se, se acabó el año de la Misericordia y, y ya sabemos que después de la Misericordia hay justicia, que cae la justicia. No como, ah, como un, un castigo que, injusto, pero porque no hay justicia sin amor. Y para preparar esta llegada, pues, quien mejor que la Virgen nos puede preparar. Yo fui a Fátima... Uh, no el, en Navidad de, de, del año pasado, pero hace dos años. Y también, pues Lourdes es un lugar, como es un pedazo de, de cielo que está caído en la tierra, realmente. Y, y María es una maestra, una educadora. Y está aquí para, pues, como una madre, diciendo, pues, preparados preparaos, preparaos para, para la llegada de mi hijo. Y, sobre 14 apariciones um, reconocidas por la iglesia, hay cinco en Francia. Sí. Cinco en Francia. O sea, yo no quiero decir que somos lo, lo, los católicos franceses y Francia es, somos los preferidos de la, de la Virgen, pero sí que Francia es una tierra, es una tierra particular para la Virgen. Uh, y Marc Robin, que es una mística muy famosa en Francia. Dijo que Francia iba a hundirse muy profundo dentro de, de, de poco tiempo, aunque sea una gran nación, que to todas las naciones, naciones la van a mirar de reojo así, con inquietud, porque a causa de, de su orgullo y de, de sus malos políticos, malos jefes, Francia va a comerse el polvo, la, la, la, va a conocer una humillación pero que como una bala, pues después va a saltar y eh, recobrar su, su identidad de hija mayor de la iglesia sí, sí, sí. y también su, su papel de evangel eh, evangelización. Evangelización va a mandar de nuevo a santos por todo el mundo. Y, y, y esa profecía privada de Badjoba pues uh, ha sido dirigida a un cura a quien pues, uh, le dijo que lo iba a vivir, lo iba a ver. Y este cura tiene 80 años, 80 años. Así que yo creo que Francia tiene un papel, como cada país en el mundo, pero tiene un papel particular uh, relacionado con el, el fin de los tiempos, uh, la Virgen. Pentecostés también, una Pentecostés que va a caer con una lluvia de gracia, específicamente en Francia, también va, Francia va a sufrir mucho, muchísimo. Pero uh, curioso que este pasado, esta pasada edición de uh, la jornada mundial de la juventud fue en Polonia, tierra de Juan Pablo II. Que sufrió un, un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro y que él sostenía que la Virgen le salvó y llevó la bala a la corona de la Virgen de, Luz, de Fátima. Está encalzada en la corona de la Virgen de Fátima. No sabías esto, ¿no? Sí. Y, bueno, y eh, tierra también, Polonia, de eh, Santa María Kowalska, que también habla en sus, en sus revelaciones privadas de Jesús hacia ella. De, uh, de todo esto, de la penitencia, de... Y además Jesús le dice que la primera chispa uh, sí. antes de, de, de su llegada...